Comunicado al país de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá ante los escándalos de corrupción en el IFAR. Razones para la impunidad en los actos de corrupción en el Auxilio Económico del IFAR. La Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá, FETEP, entidad que coordina laboral y profesionalmente a trabajadores del sector, ve con enorme preocupación el manejo de los fondos públicos del Programa de Auxilio Económico del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARO, dado a conocer por investigaciones periodísticas, donde se revela el reparto del auxilio económico con discrecionalidad a familiares, copartidarios y allegados de políticos con evidencia hecha pública de que son personas que carecen de necesidades económicas. Las prácticas de dicha institución, evidenciadas por la investigación periodística, son conductas de conocimiento público que han sido sostenidas por los gobiernos anteriores, amparándose en la debilidad institucional que se refleja en el reglamento de becas del IFARU la cual carece de estándares de transparencia y control a los funcionarios que ostentan altas responsabilidades. De manera que ha sido una tradición del régimen político corrupto post-invasión hacer de la institución del IFARU parte del reparto de la cosa pública, usando los fondos para reproducir la corrupción para mantener el control del Estado. En una serie de declaraciones ambiguas a medios locales, el propio director actual del IFARU reconoce esa realidad, por ello señala que se pueden poner todas las acciones posibles contra la presunta comisión del delito, que él no ha hecho nada ilegal. Ha sido lamentable la actuación del Consejo Directivo del IFARU donde participa la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, puesto que recientemente el viceministro de Educación, José Pío Castillero, reconocía que no existían límites en los montos otorgados en el programa de auxilio económico, explicando a una periodista de la localidad la falta de regulación de los procedimientos. Debemos destacar que desde 2019, al asumir el nuevo gobierno, el Consejo Directivo se viene reuniendo en algunas ocasiones para tratar el tema de la regulación de los servicios del IFARO. Y hasta la fecha, si no es por las revelaciones periodísticas, no señalan esta grave deficiencia que crea un gran vacío legal propicio para la corrupción. Llama la atención de las actuaciones del Consejo, que en vez de recomendar la separación del cargo del director de la institución para la eventual investigación y auditoría, se limita a medidas que se sabe perfectamente no tienen ninguna trascendencia para lograr la transparencia en la asignación de los recursos del programa de auxilio económico. Los hechos de opacidad permitidos por la ausencia de fortaleza institucional en Ilifaru se suman a una larga cadena de acciones de corrupción denunciados contra el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que lejos de enmendar sus conductas depredadoras del erario público, cierran filas y en defensa irracional de prácticas que van contra los valores democráticos, reforzando el metabolismo degenerado del régimen que lleva a la quiebra económica del Estado. La FETEP Organización de los trabajadores y trabajadoras de la educación que creemos en la democracia, la transparencia y luchamos a todos los niveles de la sociedad contra la corrupción y la desigualdad, instamos a toda la sociedad a unirnos y cerrar filas para ponerle fin al régimen antidemocrático actual que permite hechos como los del IFARO. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.